No, porque, eso, perdón, las imágenes son extraordinarias es El nivel del mural, chicos El hiperrealismo que tiene este mural Y hay que hacer un mural De 45 metros de, an de alto Por 40 de ancho Se habla de un edificio De unos, unos portales dicen 14 pisos Otros dicen 12 La diferencia es mínima Igual son 2 metros más, 2 metros menos La verdad que el mural es impactante verlo eh, lo hizo Martín Ron, un, un artista plástico Gastó 800 litros de pintura para poder hacer este mural Que termina siendo el mural más grande del mundo Está en Buenos Aires, en la esquina qué, de San qué bueno Juan está, ¿no? y Solís Ahora, yo pensaba, ¿cómo elegís la imagen? ¿Qué imagen ponés? Hay tantas de Maradona, Tantas, ¿no? ¿no? Y fíjate que elige una camiseta alternativa en este caso La del sí, Mundial 90 Exacto Esa es la imagen que eligió él para hacer el mural La azul del Mundial 90 eh, no, ahí está Goy Conchoya me, me parece que la camiseta también está muy bien elegida Porque le da al mural Una gama de colores claro, bastante sí. particular Está buenísimo ¿no? el mural Ayer también inauguraron uno más en este, la región de Nápoles Sí. También ante una verdadera multitud, porque recordemos que ayer Por hubiese cumplido 62 años. 62 años ¿no? cumplía el Diego. Qué imagen no. esta impresionante, Pero... es el mural más grande del mundo. El, mirá, mirá lo que es, el nivel de hiperrealismo que no, tiene no, la fantasia. imagen es extraordinaria. La verdad, eh, más allá de que se haya convertido en el mural más grande del mundo, ma, el mural maradoniano más grande claro. del mundo, la verdad es que el, el, el nivel artístico es Eso, extraordinario. O sea. Bueno, está auspiciado todo por IPF, no Exactamente. por eso veo a ustedes. Fue Liga. fue quien patrocinó y puso taca taca.